tardes, bienvenidas una vez más, bienvenidos a este espacio de Brahma Kumaris, todos los martes, los martes de charla. Y hoy, antes de empezar con el tema, quisiera invitarlos a hacer una pequeña práctica. Entonces, desde donde esté, eh, pueden ajustarse con la espalda recta, sentir los pies. En el piso y poco a poco volver la atención hacia tu respiración, poder observar el aire que entra, permitir que salga, llevando cualquier tensión que pueda haber en el cuerpo. Me mantengo observando. El cuerpo se relajando cada vez más. Y voy a observar ahora lo que sucede en el mundo interior. Y voy a verificar qué estoy sintiendo en este momento. Observo. Percibo. Sin ningún juzgamiento. Doy la bienvenida a cualquier sentimiento, emoción que esté presente. Identifico. Puedo nombrarla. aceptarla, acogerla, por algún motivo, este sentimiento, esta emoción ha emergido y lo acepto. Permito que esté y poco a poco también voy permitiendo que se disuelva, e pouco a pouco vou criando um espaço adentro de silêncio, de paz, quietude e tranquilidade. Inhalo y exhalo una vez más. Y poco a poco voy a regresar. al aquí y a la ahora. Muchas gracias. Y... Les invito a que... Podemos... Eh, intercambiar un poquito de ideas a respecto de este tema, del vacío al contentamiento. Y inicialmente quería hacer una investigación. Nos ponemos como en un modo de curiosidad, permaneciendo una vez más sin juzgamiento. Apenas curiosidad, voy a seguir mirando hacia adentro y voy a preguntarme, ¿qué es el vacío para mí? ¿Será que hay algún sentimiento parecido con un vacío dentro de mí? Si hay, ¿cómo lo siento? Tal vez esta imagen pueda sugerir algo, como eh, ver algo, sentir que debería existir algo en este espacio, que no está ocupado, entonces adentro, ¿cómo me siento? Totalmente lleno, llena, o siento que hay algo que todavía me falta. Luego que he observado, podemos entonces eh, tratar de entenderlo. Tal vez el vacío sea apenas una expectativa de que debería haber algo allí, como este bowl. Cuando uno ve el, el bowl y lo dice que está vacío, tal vez esperaba que hubiera algo ahí adentro. <risa> Un bowl de, relleno de arroz o lleno de frutas o cualquier otro tipo de alimento, así que creaba una expectativa de que hubiera algo y si no lo veo, siento que algo hace falta. Pero a, aunque no lo vea, si el bol contiene algo, ahí tiene mucho aire, <ríe> pero es invisible. Entonces es, es muy subjetivo y depende mucho de mi mirada. ¿A qué estoy predispuesto y abierto a ver, a verificar, a observar, a ser curioso, a realmente tratar de experimentar, a tratar de descubrir lo que es que siento? Porque a veces surge esa sensación de que me falta algo y eso genera un sentimiento de insuficiencia y de duda, duda en mí mismo. Tal vez pueda generar un miedo relativo a, a un cuadro de escasez, de falta. Entonces esto genera muchos sentimientos negativos. Entonces podemos abrazar este vacío. No como eh, algo que sea bueno o malo. Nada más eh, poder aceptarlo si es que existe este sentimiento adentro. Luego que lo acepto puedo investigarlo mejor, ser más curioso, curiosa en relación a eso y si identifico que falta algo, ¿cómo puedo realmente eh, convertir esta falta en algo que me llene? porque Muchas de las veces lo que me hace falta es significado porque a veces puedo tenerlo todo a mi alrededor, pero me falta el significado de las cosas que hago. A veces no siento claridad de lo que realmente necesito, de lo por qué estoy haciendo lo que hago. A veces me falta claridad de entender mi propósito o claridad de saber quién realmente soy. Y básicamente todo eso nos lleva a la cuestión de la identidad en quién realmente soy. Y muchas de las veces podemos pasar por momentos de crisis, pero podemos entender estas crisis como oportunidades porque ya no nos encajamos en la identidad que siempre habíamos creído tener y esto nos genera un malestar, un desconforto, una crisis, entonces me da oportunidad de deshacer tal vez algo viejo que, que no se alinea con lo que realmente siento que soy y poder abrir a una nueva, pers una nueva perspectiva, a un nuevo entendimiento, a una nueva mirada sobre mí mismo. Así que, estamos viviendo en un mundo muy materialista que nos llena de estímulos externos. Nos jala mucha atención hacia afuera. Y entonces, poco a poco parece que, que nos olvidamos realmente de quiénes somos. Y cuando nos olvida, como que nos falta realmente la certeza, la claridad de reconocer a nosotros como somos. Y empezamos a buscar afuera algo que realmente pueda eh, rellenar este espacio que había quedado, el espacio del olvido. Entonces voy creando una falsa identidad con base a las etiquetas que recibo, a los diagnósticos, a todas las categorías de nacionalidad, cultural, religiosa, de equipo de fútbol, de cualquiera que sea. Voy tratando de, de rellenarme con, con estos roles, papeles, con todo esto que está relacionado a algo externo, superficial y relacionado al aspecto físico-material. Y entonces esta identidad ya llega a un punto que no representa realmente quién soy. Entonces, en vez de sentirme bien porque estoy tratando de encontrar mi propia identidad, empiezo a sentir un gran desconforto porque esta identidad que creía que era, no representa quién soy. Y en base a esta falsa identidad empiezo a realizar acciones. Y estas acciones, porque no están conectadas con mi auténtico ser, auténtico ser, ellas me van alejando de mi naturaleza original. Así que mis acciones también me alejan de quién yo soy. Y paso entonces a vivir en un espejismo. Creer que las cosas son algo, pero que en realidad no son nada de eso. Entonces, este cuadro, este escenario, esta situación que, que es muy amplia, eh, va ayudando también a hacer con que uno sienta este vacío, esta falta de significado, o sienta esta crisis de identidad interna. Y cuando uno siente el vacío, cuando eh, uno realmente actúa o se expresa en medio o a través, en base a esta falta, esto tiene un impacto muy profundo en las relaciones. Cualquier que sea la relación con otras personas, con objetos, con los lugares, esto se... Relaciono o disrespeto a todo lo que yo consumo también. Entonces, termino que voy a buscar afuera algo para rellenar el vacío que está adentro. Entonces, a través de mis relaciones, yo deseo tomar algo, yo deseo recibir. Tengo la expectativa de que el otro pueda llenarme de algo que siento falta. No solo el otro, pero puede ser algo, la comida, el trabajo, cualquier otro tipo de, de, de sustancia o de acción o cualquier cosa que yo busque afuera, que voy a tratar de usarla como, como un alivio tal vez temporal de este sentimiento de falta o escasez interior. Cuando empiezo a buscar fuera para tratar de rellenar algo adentro, esto genera como si fuera una mezcla. Eh, empiezo a, a estar muy influenciado por todo lo que está afuera. Es como que realmente eh, yo no fuera el dueño de mis propias emociones, de mis propios pensamientos, porque me estoy alimentando de todo lo que está afuera y eso me genera mucha dependencia, mucho cansancio, porque mi atención está siempre hacia afuera, mi energía va hacia afuera, aunque yo trate de rellenarme con algo desde afuera, mi búsqueda, mi búsqueda está hacia afuera, trato de encontrar afuera la causa y la solución de este vacío pero en realidad todo eso es algo que sucede en nuestro mundo interior el origen de este vacío o lo que realmente necesito para volver a experimentar mi plenitud no es de naturaleza física es de naturaleza espiritual así que Necesito hacer un cambio en esta perspectiva. En vez de buscar hacia afuera, tengo que pasar a volver a mirar hacia adentro, hacer esta búsqueda interna. Tengo que cambiar la conciencia de poder soltar esta falsa identidad llena de etiquetas, de rótulos, de diagnósticos, de categorías que ya no me encajo más y que me hace identificarme con cosas externas que son temporales, que no me llenan, y que muchas veces me causan sufrimiento. Entonces este cambio tiene que ser interno y es un cambio de conciencia. De realmente poder saber quién soy. Y de verdad, no somos este cuerpo. Somos un ser espiritual, un ser de luz, la energía que es consciente y que da vida al cuerpo y que a través del cuerpo nos expresamos, creamos, establecemos vínculos con todos los demás. Cuando hago este cambio de conciencia y realmente puedo experimentar a mí mismo como este ser espiritual, puedo buscar adentro la experiencia de mi identidad espiritual, la experiencia de las cualidades del alma. A partir de esta experiencia, voy construyendo mi alto respeto. Tengo valor por aquello que yo soy, no por aquello que yo hago, por mi posición en el trabajo o por mi rol en mi familia. Pero por sencillamente ser el ser único y especial que soy. Con eso, con este autorrespeto, puedo realmente aceptar estar satisfecho conmigo mismo. Puedo experimentar la gratitud y el contentamiento. Así que... Puedo llenar el vacío justamente con el cambio de conciencia. De poder realmente ver a mí mismo de otra manera. Poder descubrir que hay en mí todo aquello que yo necesito y que antes buscaba fuera. Y cuando me doy tiempo, hago pausas y dedico esta energía hacia adentro para poder investigar con curiosidad cómo me siento, qué quiero, qué necesito. Voy a llegar al punto de que mi necesidad no es física, es espiritual. Y voy a poder permitir entrar en conexión cada vez más con esta naturaleza espiritual del ser y poder hacer emerger todas sus cualidades. Y cuando puedo hacer emerger esas cualidades, puedo expresarme a través de ellas, esto también tiene un gran impacto en mis relaciones. Así que en vez de tomar, mi deseo es de compartir toda la experiencia interna que puedo sentir cuando entro en contacto con mi propia esencia. Puedo expresarla a través de mis relaciones. Eso también es una manera de estar libre de las influencias porque ya no quiero absorber lo que viene de afuera, pero quiero expresar lo que está adentro. También la atención y la energía va hacia adentro. Entonces es como que si yo pudiera recargarme en vez de gastar energía. Y toda esta conexión, esta introspección, esta mirada hacia adentro, esta reconexión con la identidad verdadera y espiritual del ser, este tiempo que dedico para poder experimentarme con mis cualidades espirituales eternas, eso va trayendo fortaleza al alma, eso va permitiendo que uno sea libre y que pueda expresarse de una forma genuina. Y lo que da fuerza para esta conexión espiritual, lo que realmente hace con que la luz del alma empiece a brillar cada vez más fuerte, lo que hace con que uno siempre recuerde quién es y cómo es, es la conexión espiritual con el Ser Supremo. Porque el Ser Supremo no es algo, no es una cosa que está en todo. El Ser Supremo es un ser, tal como yo soy, un alma. Y solo cuando yo tengo la conciencia de que yo soy un alma, es que puedo conectarme con el alma suprema. Y cuál es la importancia de esta conexión es porque el Ser Supremo actúa como una estrella guía. Mientras todo en este plan físico cambia el único que nunca cambia y siempre se mantiene puro con todo el conocimiento como un océano de amor y de paz es el Ser Supremo y él nos sirve como una referencia. Su mirada nos dice realmente quiénes somos y cómo, son, cómo somos. A través de su mirada es que podré descubrir quién realmente soy. Y él me recuerda siempre cuál es mi identidad y eso refuerza mis cualidades porque puedo tomar de él todo lo que necesito para volver a sentir la plenitud. Así que les invito a hacer un pequeño ejercicio en este momento. Podemos una vez más tomar una respiración suave, y profunda. Y poco a poco voy volviendo mi atención hacia adentro. Dejando de lado los estímulos que me llegan a través de mis sentidos físicos. Dejando de lado el peso de mi propio cuerpo. Como si yo pudiera conducir. Toda mi energía, hasta un punto, en el centro de la frente y atrás de los ojos. En este espacio sagrado, que es el asiento del alma, donde puedo experimentar a mí mismo, como un ser de luz, sutil, Invisible. Consciente de quien soy. Un ser único. Especial. Y eterno. Mantengo esta conciencia de ser luz. Y me conecto con la fuente de todo lo que el alma necesita el Ser Supremo que también es un ser de luz pero que es siempre constante y siempre pleno al conectarme con la luz del Ser Supremo puedo llenar mi corazón con todas sus cualidades, como si pudiera zambullirme en un océano de paz y absorber toda la paz que necesito sentir. Como si pudiera... Zambullirme en el océano de amor y poder absorber el amor puro y verdadero que sana el corazón, que tranquiliza la mente. Y manteniéndome en esta conciencia de que a cualquier momento puedo conectarme con esta fuente con solo un pensamiento, me doy cuenta de cuán soy afortunada y experimento una profunda gratitud y un gran contentamiento. de poder ser quien soy y tener a mi lado mi padre espiritual el ser supremo la fuente y así puedo a través de mis relaciones compartir esta luz, haciendo con que los demás también puedan experimentar una gota de paz, de luz, de amor, de contentamiento en sus corazones. Y tomando una respiración profunda, una vez más voy regresando a la aquí y a la hora. Om Shanti muchas gracias por tu compañía